Bien, ya estamos listos. Nuestro invitado también ya está en sala de espera. Muchas gracias. Damos la cordial bienvenida al viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales. Eh, ¿Cómo está, viceministro? Buen día. Con usted abordamos esta temática para que la población también sepa, conozca sobre la reducción del déficit fiscal y reservas internacionales netas. Eh, viceministro, buen día. ¿Cómo está, Juan y Le saluda del micrófono de la Yahta de Radio Cancha Parlaspa desde la Yajda. Hola, Juan, ¿y ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a, a, a toda nuestra poquera población que nos está escuchando y también nos está viendo por del, el, que ve el programa de Micrófono de la Yacta. Eh, un saludo desde La Paz. Es para mí un placer y un gusto estar acá, poder eh, conversar con, con, contigo y a través de tu persona también con toda nuestra población que nos, en este momento tenemos la oportunidad de poder eh, dirigirnos a ellos. Gracias. Claro sí. eh, ah, la... eh, hablar del tema del déficit fiscal? ¿no? Uh -huh. Primero, eh, es importante. Eh, Primero, que se explica a la población qué es déficit, ¿no? Porque muchas veces hablamos de economistas y hablamos en difícil y la población termina no entendiendo lo que estamos queriendo decir. Mira, Exacto. cuando decimos déficit, ¿no? Lo que estamos señalando en términos técnicos, en términos más eh, coloquiales, querida Juani, es decir, que el gasto es mayor a los ingresos. Es como una casa, en una casa tú, en tu casa, de, los, de nuestros queridos de ayudantes, ellos tienen un gasto, gastan en, en, en alimentación, gastan en salud, en vestimenta, gastan en, eh, ahora en los útiles de los chicos... Etcétera, etcétera, pasaje, etcétera, es su uh -huh. gasto, y el ingreso es el ingreso que genera la mamá el papá o ambos en la casa. Entonces, cuando hablamos de déficit, significa que los, los gastos están siendo mayores a los ingresos. Uh -huh. es este elemento, ¿no? El déficit fiscal. Esto ahora déficit fiscal a nivel agregado en toda la economía de nuestro país, uh -huh. ¿no? Ahora, para contextualizar, es importante, a ver, ¿cómo hemos terminado el año 2020, eh, 2022 en eh, cuanto a esta variable? Eh, ¿Cómo estábamos en el año 2021? ¿Cómo estábamos en el 2020 y cómo estábamos en el 2019? Si queremos ir viendo cómo nos estamos comportando, ¿no? El año 2019, el déficit de la economía, en la economía era del 7,2% respecto al PIB. Uh -huh. 7, redondeamos, 7% respecto al PIB. Ese era el déficit. Uh -huh. ¿Ya? El año 2020, subió uh -huh. al 13%. O sea, ¿qué significa? Que hemos aumentado los gastos. Uh -huh. El año 2020, el déficit aumentó ¿no? al 13%. El año 2021, ya en el gobierno del, de nuestro presidente Luis Arce, el déficit fue de 9%. 13% uh -huh. lo reducimos al 9% 2021. 2022, el déficit llegó al 7%. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú adviertes ese comportamiento, hemos venido reduciendo el déficit paulatinamente en estos dos años de gobierno de nuestro presidente Luis Arce. Y eso, en términos económicos, se llama disciplina fiscal. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo vas disminuyendo? Dis dis dis ¿no? dis si estás gastando más de tus ingresos, pero ahora estás gastando menos, o sea, vas disminuyendo el déficit. Hay dos formas de, de poder hacerlo. ¿no? ¿Sí? Aumentan los ingresos no a través de impuestos, cosa que no hemos hecho como gobierno, no hemos creado impuestos, hemos aumentado los ingresos, ¿Sí? los ingresos tributarios. Juan, en el año 2022 los ingresos tributarios aumentaron en 20%, los ingresos de las empresas públicas también aumentaron significativamente. Uh -huh. Un elemento. Segundo, en el tema del gasto, el gasto tiene que ser más disciplinado, ¿no? El gasto disciplinado. Y ahí algo importante, Juan, en cuanto al tema del gasto, tiene que ver con el tema de dónde estamos gastando la platita, ¿no? ¿En qué gastamos? Y ese déficit que hemos alcanzado el año pasado no ha significado ninguna restricción al tema de inversión pública. Nuestro gobierno está impulsando que la economía tenga como principal fuente de crecimiento el tema de la inversión pública, que está en hospitales, en infraestructura, en inversión productiva, etc. La inversión pública es el, aquella variable macroeconómica que nos va a permitir alcanzar, y nos está permitiendo alcanzar, niveles de crecimiento ¿no? en nuestra economía del 4,3% al tercer trimestre de 2022. Una economía con un crecimiento de ese nivel sumado a una economía con precios controlados es una es, es, es una es una combinación que muy difícilmente están pudiendo alcanzar algunas otras economías en la región y el mundo porque difícilmente en otras regiones estamos teniendo un, una alta inflación en sus economías no Argentina Chile Colombia Perú ha estado en el proceso eh, y han superado inclusive hasta el 50% de inflación, ahora estarán, pues, ya están por el orden del 70% en caso de Argentina, ¿no? inflaciones que golpean a quién, querida Juan, ¿no? golpean a nuestra población que tiene algunos ingresos limitados en su canasta familiar. Esta mañana tú te has levantado y luego de bañarte has bajado a, a desayunar y te has servido tal vez un, un pan, conjuntamente tu té o tu café, que es lo que claramente hace nuestra población, y este pancito nos iba a comprar 50 centavos, esta mañana o anoche, o ayer. Y tu expectativa es que ese precio de ese pan, mañana, siga haciendo 50 centavos, y no varíe. Esa es tu expectativa y tu seguridad. Esa expectativa, esa certidumbre que tiene nuestra población, en este momento, no la tienen la población de otros países. En este momento, están teniendo fuertes incrementos en la canasta básica familiar de, las, de sus familias, la gasolina ha subido sorprendentemente en muchos países, los productos alimenticios han subido también en muchos países y la gente, la población está protestando, está saliendo a protestar porque el ingreso que tienen ya no les alcanza para poder cubrir las mínimas necesidades que estaban cubriendo anteriormente. Entonces, como gobierno nosotros tenemos un déficit fiscal que impulsa la inversión pública y garantiza, tener un elemento, garantiza y pero, sobre todo explica un, un nivel de precios que sea aceptable y que no sea volátil, como está pasando en muchos países, y tengamos una estabilidad en los precios, en nuestra economía, que nos permita salir adelante en un escenario de incertidumbre a nuestra población y mm -hmm. sobre todo con un crecimiento, una reducción de la pobreza, reducción del desempleo, reducción de la desigualdad de nuestro país, ¿no?, que va acompañando a estos indicadores positivos que estamos viendo en, el, en, el, en la esfera económica. Bien, viceministro, eh, nos encanta saber que de alguna manera hay una mejora, aunque es un poco increíble, ¿no? Primero se nos viene la pandemia. Bueno, si vamos un poco más atrás, tuvimos, eh, aunque ya no deberíamos, muchos decían no debemos mirar atrás, sino que tenemos que ir mirando para adelante, para ir consiguiendo cosas nuevas e ir prosperando. Pero eh, no sé si es eh, algo que nos han enseñado los papás. <risa> vamos siempre para atrás, ¿no? Para ver por lo menos cuánto hemos avanzado, ¿no? Y, en lo que usted dice, eh, pareciera nomás que hemos tenido avance tras los conflictos que hemos tenido, postelectorales electorales del 2019, hemos tenido eh, el COVID, eh, hemos tenido eh, posteriormente, ahora que se está viviendo este conflicto terrible en el vecino país del Perú, que de allá se trae y se lleva también, eh, bueno, que, como que se hace un intercambio de algunos productos, ¿no? Y esto de alguna manera Bolivia también nos ayuda en el tema económico. Pese a todos estos antecedentes, viceministro, hemos tenido esta reducción del déficit, es, es un poquito increíble, ¿no? Sí, mira, evidentemente, eh, bueno, para qué, porque es importante mirar atrás, ¿no? Uh -huh. Es como cuando uno está enfermo, una tiene una, una dolencia física y, y tú miras, a, vas al médico y el médico te diagnostica y te dice que tienes este, este, este problema uh -huh. y te da una receta, te dice tienes que seguir esta, esta receta para que luego tú mejores y luego me visitas para evaluar cómo está mejorando usted. usted uh -huh. ¿no? Es generalmente así, siempre nos dicen los médicos eso, ¿no? La consulta, el diagnóstico, la receta y el seguimiento que nos hacen a mí no pasa en la economía. Es decir, primero tienes que tener cómo estábamos, o sea, qué tan mal o tan bien estábamos, mm. y, dónde, y cómo estamos ahora respecto a lo que estábamos en el pasado. Por eso es importante a veces, a veces mirar atrás. ¿no? Tú decías que eh, el año 2020 teníamos una, una, una situación complicada, evidentemente. teníamos un Estábamos post-crisis electoral, ¿no? Eh, política, que teníamos un problema. Luego entró un, el gobierno de Añas, eh, Primero tomaron malas decisiones económicas, primer elemento, de inicio, eh, vino la pandemia asociada con temas de corrupción en ese gobierno, ¿no? Sumar, terminamos el tema de, de COVID, que se y creció hasta 2021, nos arrastró el COVID, y entramos en 2021, 2021 íntegramente a febrero, 2022 íntegramente a febrero, ve el tema de lo que era la guerra de, de rusia y ucrania, y eh, en los últimos meses, desde diciembre, eh, un problema que tenemos con nuestro, nuestro un problema que tiene nuestro vecinos país, países de Perú. ¿no? Una crisis política que, tiene, que, que también tiene sus efectos en, nuestro, en nuestra economía. ¿no? Entonces, mira, uh -huh. eh, en ese escenario catastrófico, pues muy catastrófico, escenario mundial, internacional, catastrófico, eh, nosotros como gobierno teníamos que tomar decisiones. ¿No? Y la decisión que hemos tomado es, primero, apostar por el mercado interno... ...a partir de darle un impulso muy importante al tema de la inversión pública... ...porque no podíamos poner los huevos solamente de la, en una canasta... ...que es el sector externo, sino había que poner los huevos también en el mercado interno. Hay que mover los dos motorcitos. Pero el mercado interno es importante. Uh -huh. Es importante el mercado interno y a partir de la inversión pública. Primer elemento. Segundo elemento es precautelar el tema del déficit, el gasto fiscal... ...hacerlo más eficiente. Uh -huh. Nosotros hemos ido bajo una disciplina fiscal ajustando el déficit fiscal... Paulatinamente, pero sin descuidar la inversión pública. Ojo, Juan, sin descuidar la inversión pública. Nosotros somos uno de los, a nivel regional, el principal, la principal economía que ha destinado mayor recurso a la inversión pública que los demás países de la región. Porque es importante invertir. Porque es importante, Juan, aquí un paréntesis. Cuando se hace una obra, no solamente beneficiamos ¿no? A, la a la empresa que está construyendo la obra. Esa empresa demanda lo demanda albañiles, demanda electricistas. Ese el albañil. Demanda comida, a mediodía demanda, a media mañana demanda un pan con su refresco, con su plátano. Uh -huh. A media de mañana demanda comida, demanda eh, servicios. Hay un efecto multiplicador: se compra cemento, se compra arena, se compra piedra, se compra transporte que tiene que llevar la carga hasta el lugar de la obra. Sacar tierra, o sea, hay un efecto multiplicado y eso mueve. Ese transportista que está llevando va el fin de semana, va a salir con la familia a comer a un restaurante fuera de casa, ahí mueve la actividad económica de nuestros restaurantes. O finalmente se toma un viaje, para con la familia, mueve el turismo. Esa es la dinamicidad que tenemos que tener y entender a partir de la inversión pública en nuestra economía. Es importante, y el presidente hace énfasis en la inversión pública como principal elemento y motor del crecimiento de la economía. Entonces, nosotros hemos actuado, primero, eh, hacer disciplina fiscal con inversión pública fuerte, 2.600 millones de dólares que se han invertido el año 2022 de, eh, en inversión pública más, la más alta comparada en términos de PIB comparado a otros países, tenemos un déficit eh, fiscal que va disminuyendo, hay disciplina fiscal tenemos crecimiento económico, precios controlados, tenemos una balanza comercial favorable, no te olvides que hemos exportado más de lo que nos importado en el 2022, mm. ¿no? es, tenemos un saldo favorable de casi 700 millones de dólares favorable en nuestra economía, es algo que ha, ha resaltado el sector privado, ha resaltado el sector comercial, que es importante que se, se tenga el conocimiento, y en este escenario, obviamente, nos estamos desenvolviendo en el 2023 que nos plantea los mismos desafíos que el año pasado, un escenario internacional no muy expectable, pero con una misma receta que vamos a seguir aplicando este 2021, uh -huh. porque eso garantiza estabilidad, certidumbre de nuestra población, porque tú, como todos nuestros pobladores que están escuchándonos, tienen que tener la certeza que mañana los precios de su carácter familiar no se vean incrementados sustancialmente y que podamos tener precios que se ajusten a la realidad y que garantice su economía de cada uno de los bolivianos. Y eso, uh -huh. el sacrificio que estamos asumiendo a partir de la subvención que tenemos de hidrocarburos, subvención en el tema de alimentos, lo vas a tranquila eh, en sus casas. Bien, ¿qué es lo que se está buscando desde la Asamblea eh, Legislativa, viceministro? Entiendo que se está tratando una ley o por lo menos se está impulsando para buscar nuevos mecanismos en el tema de la compra del oro, por ejemplo. Ah, gracias, eh, Juan, y ustedes, esta pregunta. Mira, el año 2020 ya, eh, 2020-2021, eh, si no me equivoco, eh, el Ministerio de Economía, eh, a partir del Banco Central ha presentado a la Asamblea un proyecto de ley de fortalecimiento de las reservas internacionales. Uh -huh. Como su nombre indica, fortalecimiento de las reservas internacionales. Uh -huh. ¿no? no es una ley que sale este 2023, no es una ley que lo hemos sacado en 2022, sino si no viene esa ley tratándose el 2000, desde el 2021 en la Asamblea 2022-2021. Uh -huh. No. Entonces, eh, ahora vienen eh, eh, algunos parlamentarios de la oposición, fundamentalmente la Comunidad Ciudadana, queriendo eh, y pretendiendo alarmar a la población de que el gobierno quisiera hacer algo que, que no se debía hacer. ¿no? Uh -huh. eh, son, eh, son señales, eh, son comentarios, afirmaciones totalmente falsas de parte de personas que están totalmente interesadas en que al gobierno le vaya mal. Uh -huh. ¿no? Y eh, entonces, ahí hay que aclarar, primero que es una ley nueva, sino que es una ley que ya viene hace tiempo atrás. Uh -huh. Y la ley, como su nombre indica, el título que tiene, lo señala de manera clara. Es una ley de fortalecimiento de las reservas internacionales, mm. a partir de la cual se le va a facultar al Banco Central a poder hacer gestión y poder hacer, a partir de operaciones de compra y venta de oro, fortalecer las reservas en nuestro país. Mm. ¿Qué permite eh, tener reservas en nuestro país, querida Juan? Mm. Es como tú tienes en tu, caja, en tu casa una cajita, tal vez donde tú ahorras tu platito, o tienes en el banco. Chanchito. <risa> el chanchito. ¿Para qué, ¿Para qué has hecho ese chanchito? Para que cuando haya, haya temporadas, de, tengas algún problema financiero y necesites esa plata, puedas sacar. Uh -huh. ¿No ves? Lo puedas utilizar. Cuando nosotros hablamos de ley de fortalecimiento de las reservas, lo que estamos permitiendo al Banco Central es que ese ahorrito que tiene en el Banco Central, que es de todos los bolivianos que es de, el, está a cuidado del Banco Central, se vaya a fortalecer. Estamos dando la, la facultad al Banco Central que el Banco Central pueda comprar oro ¿no? para fortalecer las reservas de nuestro país. ¿No? pueda comprar. Tú sabes que hay auríferos en La Paz, hay auríferos en Cochabamba, hay en Santa Cruz, esos auríferos cuando venden, los sacan ese oro afuera. Lo que estamos haciendo el Banco Central ahora pueda comprarles y el Banco Central pueda fortalecerlas, aumentar los ahorritos en el tiempo. Y eso no es en beneficio, Juani, de, del gobierno de visas de, de Risas Catacora. Esos ahorros están en el Banco Central. Vendrá el próximo gobierno ¿no? y el próximo gobierno va a tener esos ahorros. Claro. Un tema... Es una reserva que ahí van a, el Banco Central va a ir aumentándolas, ¿no? y eso será para uso futuro, cuando el país necesite ¿no? de esas reservas, en, en algún caso eventual que lo requiera. requiera ¿no? uh -huh. En este momento tenemos, estamos exportando más de lo que importamos, yo lo que te decía. ¿Qué significa exportar más de lo que importamos? Cuando tú vendes más de lo que compras, entonces hay un saldo favorable, tenemos mayores divisas. Las reservas internacionales, fluctúan. En este momento está alrededor de los 3.900 millones la última semana, la semana pasada. 3.900 millones, está aproximadamente. Hay, hay días o hay semanas que sube a 4.100, 4.200, ¿no? Hay, hay días que baja a 4.000, 4.100, o 3.900, ahora eventualmente está a 3.900, pero como exportamos más de lo que importamos, ¿no? Va aumentando, importamos 10, va disminuyendo. O sea, es algo que va moviéndose. Y lo que estamos haciendo con esta ley, es decir, al Banco Central, Tú puedes ahora comprar oro y fortalecer tus reservas, no para beneficio del, del gobierno eh, revisarse, sino para precautelar lo que podríamos tener en el futuro. Estas operaciones, querida Juan, no es un tema extraño en la política monetaria de otros países. Los bancos centrales en otros países tienen la facultad. Tienen la posibilidad de hacer estas operaciones, estas gestiones de política monetaria, uh -huh. para justamente lo que estamos diciendo, fortalecer sus reservas. Uh -huh. Entonces, lo que estamos haciendo con esta ley es justamente darle la facultad al Banco Central, que así como lo hacen en otros países, lo puede hacer también en nuestro país. Bien, ya para ir cerrando casi, eh, viceministro, este tema también me parece interesante. Algunos eh, analistas han estado sugeriendo eh, suprimir el impuesto a las transacciones financieras, esto para poder incrementar estas reservas. Y eh, mientras tanto, eh, desde eh, eh, desde el gobierno de turno, las autoridades de ustedes que están en el gobierno, ¿cómo lo ven esta propuesta o esta sugerencia? Nosotros estamos evaluando ese tema de, de suprimir el ITF mm. en la, en, para el tema de las transacciones financieras. Es un tema bastante antiguo también, ¿no? Nos han, nos han explicado que eso perjudica y en realidad nosotros no vemos una, una, un estudio, una, uh, un, un análisis serio por parte de los sectores que uh, señalan tal situación como una medida por parte del gobierno que sea eh, evidentemente eh, efectiva como lo señalan, ¿no? O sea, no hay. Yo te puedo decir muchas afirmaciones, pero si no está sustentado en algo cierto, en una evidencia empírica, en un estudio serio que diga que realmente eso va a pasar, nosotros eh, por supuesto que vamos a tomar la decisión cuando, cuando sí, realmente sea conveniente este tema. En este momento no lo vemos conveniente, mm. tampoco hay un acompañamiento serio, un estudio y un análisis serio sobre las propuestas, y simplemente son comentarios que se van haciendo a, a, a, la, a la luz de, la, de las consultas que alguien les hace ¿no? bien, viceministro, eh, sin embargo claro está que con esta reducción del déficit fiscal y las reservas internacionales netas, Bolivia estaría económicamente eh, por, no, por decirlo, estable, esto es lo que más o menos queremos entender mira, para que nuestra población entienda, y no más o menos Mira, crecimiento económico tres trimestre de 2022, 4,3% cuando yo hablo de crecimiento económico estamos diciendo que producimos más estamos produciendo más en la economía boliviana hay crecimiento económico los precios están estables en la economía no tenemos incrementos no continuos y, a, y permanentes de los precios en la economía o sea, los precios están estables uh -huh. no en la economía salvo el tema de la papa que es un tema coyuntural uh -huh. no debemos Hemos, eh, hemos disminuido el nivel de desempleo en la actividad económica en nuestro país, se ha disminuido. Todavía nos toca y nos, nos lleva, nos está, nos está ocupando también ver el tema de la parte de la forma formalización, sí, pero hay empleo en nuestra economía, ¿no? ¿Hay que trabajar todavía sobre el tema de la parte informal? Sí, uh -huh. ¿no? Pero hay empleo. Hemos disminuido los niveles de pobreza, ¿no? ¿Falta por hacer? Falta. No estoy diciendo que hemos eliminado la pobreza, no. Uh -huh. Hemos disminuido, pero aún falta por Trabajar, falta por hacer para aún disminuir más el nivel de pobreza. Uh -huh. La desigualdad, lo propio, hemos disminuido el nivel de desigualdad. Uh -huh. Más de 70 millones, querida Juan, y aquí uh -huh. un paréntesis que hemos entregado nosotros a partir de impuestos internos a las personas que están pidiendo facturitas. Si tú, Juan, y pides facturita y te inscribes y presentas tu facturita ante impuestos internos, impuestos internos te devuelven 5% del valor de la factura. Uh -huh. Imagínate. Ojo. Nosotros estamos impulsando, primero, la formalización. Económica. Estamos impulsando que haya estabilidad en la economía, con mm. precios controlados, crecimiento económico, bajo nivel de desempleo, ¿no? mm. control del déficit fiscal, ¿no? aumento de las exportaciones. Mira, te estoy dando indicadores positivos de lo que está pasando en la economía. Mm. Y no lo está diciendo a alguien que no tiene información. Que toda la información está sustentada y la puedes encontrar en nuestras páginas. ¿no? Es, información, es información objetiva, veraz. Y se siente en nuestra economía porque la recaudación tributaria ha aumentado hasta en un nivel del 20%. Si la actividad económica estuviese mal el primer sentido que puede, pues esta persona porque no se recaudaría más. Uh -huh. Bien. Viceministro, Entonces, uh -huh. así es. Ya para cerrar, que eh, le decimos al boliviano para que realmente se sienta seguro. Y sienta que realmente está en una estabilidad económica, ¿no? Porque el boliviano, el ciudadano en sí... Tiene que eh, palpar, como quien dice, no sentirlo, palparlo y vivir esta estabilidad económica. Por favor, ya para cerrar, qué le decimos al ciudadano boliviano. Primero a, a nuestros ciudadanos de, de que nos escuchan allá por el programa, no el micrófono de allá está. Siempre es importante, eh, a diferencia que, que tú decías, es importante siempre no olvidar cómo estábamos antes, mm. no. Para nadie, para nadie lo que tiene ahorita es que va a poder cubrir sus necesidades. Todos siempre vamos a tener múltiples de edad que falta cubrir. Y si alguien le pregunta, ¿estás satisfecho? No estamos satisfechos. Mm. Pero siempre es importante ver hacia atrás. ¿Cómo estábamos antes y cómo estamos ahora? Mm. Antes, ¿cómo estábamos en el 2020, 2019, la crisis, la pandemia? ¿Cómo estábamos en ese entonces? ¿Cómo estamos ahora? Y ahí los datos nos señalan que estamos con un nivel de crecimiento económico, los precios están controlados, ¿no? Hay control del fiscal. Los niveles de, de comercio exterior están siendo aceptables, nos, ve, nos prevé que en un 2023 también vayamos en un escenario positivo en la economía en la economía boliviana y, por lo tanto, decirle a la población que nuestro gobierno está trabajando, no en beneficio particular de, alguna, de algún sector, sino mm. en beneficio de toda la población. Impulsando políticas de industrialización, impulsando políticas de sustitución de importaciones, impulsando la inversión pública para que haya mayor crecimiento, no solamente de una actividad económica, sino de todas las actividades económicas de nuestro país y que podamos gozar de días mejores en 2024, 2025, 2026, cuando ¿no? nuestra población ya vaya avanzando y sintiendo más sobre el tema del avance en lo económico que tenemos. Uh -huh. Viceministro, que tenga una excelente jornada, muchas gracias por su tiempo y explicarnos un poco, porque es amplio, ¿no? El tema económico es súper amplio, que creo que toda la mañana no terminamos de hablar, porque hay muchos aspectos que ir analizando, que ir evaluando, que ir viendo con mucho detalle a pinza, ¿no? Pero no, la verdad, en los medios de comunicación el tiempo es súper apremiante. Pero muchas gracias por este tiempo que usted nos ha dado. Viceministro, un abrazo, que tenga una excelente jornada. Juan, bueno, y a ti el abrazo también eh, a cada uno de los radioedientes, un saludo desde La Paz y bueno, eh, decirles a, a nuestra población finalmente que nuestro gobierno está trabajando para poder tener 10 mejores patrones de población. Gracias nuevamente, hasta luego. Muy bien, un abrazo. Hemos conversado con el viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, sobre la reducción del déficit fiscal y reservas internacionales netas y lo que eh, ellos nos explican, ¿no? que esto nos llevaría a una estabilidad económica a, nuestra, a nuestro país, en este caso Bolivia. Continuamos con más con el micrófono de la Yasta, No se vaya.